Tú nos dijiste que la muerte no es el final del camino que aunque morimos no somos carne de un ciego destino Tú nos hiciste Tuyos somos, nuestro destino es vivir, siendo felices contigo, sin padecer ni morir, siendo felices contigo sin padecer ni morir Cuando la pena nos alcanza Por un hermano perdido Cuando el adiós dolorito Busca en la fe su esperanza Dolorito, busca en la fe, su esperanza. En tu palabra confiamos con la certeza de que tú ya le has devuelto a la vida. Ya le has llevado a la luz, ya le has vuelto a la vida, ya le has llevado a la luz. Cuando Señor resucitaste, todos vencimos contigo. Vida, como en Betania el amigo nos regalas la vida, como en Betania el amigo si caminamos a tu lado. No va a faltarnos tu amor, porque muriendo vivimos vida más clara y mejor, porque muriendo vivimos vida más clara y mejor. dijiste que la muerte no es el final del camino porque muriendo no somos carne de un ciego destino tú dijiste que la muerte no es el final del camino